Hola a todos, bienvenidos a van mi nombre es Sofía y viajo en furgo por Estados Unidos. Hoy les voy a dar un tour por mi van. La van es una Dodge Sprinter con motor Mercedes 2500 y funciona a diésel. La van está equipada con dos paneles solares de 100 watts cada uno colocados en el techo. Dos baterías solares de 12 voltios de alta corriente. Un inversor de corriente de 2000 watts. Un tanque de agua caliente de 6 galones. Una ducha exterior. Un tanque de 50 galones de agua potable. Y un tanque de 25 galones de agua gris. un refrigerador y freezer de corriente de 12 voltios de 45 litros de capacidad Un ventilador de techo con control remoto y controlador de temperatura. Un inodoro de compostaje. Las baterías se pueden cargar por energía solar, enchufándola a corriente o si es necesario, manejándola. Bueno gente, esto es todo por hoy, muchas gracias por ver el video hasta el final y no te olvides de suscribirte a mi canal para más viajes por Estados Unidos.